Vale Mi casita del tronco Como no Dame esto Vale No está nada mal el primer cofre El segundo va a estar mejor Oh Creía que era una minigun Pero He visto que no Increíble Escopeta Encima legendaria Oye, muy buen comienzo, me gusta. Me gusta cómo voy, eh, me gusta cómo voy. Me gusta bastante cómo ha empezado esto. Aquí no hay cofre, ¿no? Vale. Vamos a dejar esto aquí, esto aquí y vamos para afuera. ¡Con la puta ábrete. Gracias. A ver. Bajo carrete. ¡Eh! <tose> <tose> hey. ¡Oh! mal lo he hecho, he hecho un poco bastante mal, ¿eh? he puesto ahí, se me dio un poquito ahí la mira y casi la palmo, he perdido el escudo, o sea. además tengo la escopeta esta, vale Eh esto y las vendas uff uff uf, uff uff me están me están poniendo difícil ¿eh? además llevo un tiempo sin jugar y no es fácil ¿eh? no está siendo del todo fácil jugar vale a ver está aquí otra scar um Gata A ver Cérrame aquí eh, Esto me lo voy a tirar Voy a poner esto aquí Aquí voy a tirar esto A ver no me interesa, no me interesa y no me interesa No tengo vendas, tío, ni nada. Es la putada. Me podría llevar granadas. Me lleva las granadas. Ahí. Recarga. Recarga esto y recarga esto. ¿Eso qué es? Un escopeta también. nada no, pero ya tengo ahora que tengo. Voy bien como voy. Me gusta como voy. bueno pues nada vamos a seguir a ver, moviéndonos por aquí lo que querría es un sniper me haría bastante ilusión tener un sniper la cambiaría por las granadas o las de impulso o por las otras me da igual bala de escopeta Vamos okay, que a, a casi todos me el cargar con las horas de escopeta, ¿no? A todos, a todos me lo dejó con la escopeta. Eh. Bugie. Aquí va a tener una boogie Vale. Algo de vida por lo menos. Para llevarnos. Esto tiene pinta de estar un poco looteado, ¿no? ¿O no? Estas casas de aquí Que hay gente que suele hasta caer Única y exclusivamente de estas casas Ah, pues mira Al parecer no ha caído nadie aquí Me gusta, vamos a lootear A ver Escucha un cofre arriba A ver. Aquí arriba tiene que estar el cofre. Pero no quiero romperlo porque... No sé. Eh, Otra buggy. Uf, podría llevar dos buggy, pero es que yo las buggy... No soy muy fan de las buggy. Prefiero las de impulso a las buggy La verdad Bueno, creo que hay un cofre En un cuarto de aquí El cuarto ese que hay Aquí atrás Exacto Escudo Y franco Vale Eh... Vale Creo que me voy a llevar Franco Veis, sin cura O me quito la PAM Es que a Esta tiene 77 de daño Esta tiene 95 Ahora no tiene más cadencia que otra <ríe> Y... Bueno No, me las voy a llevar Me las voy a llevar Que le den a las ventas ...les den a las vendas. llevamos 19 nada más. A ver. Ahora, si encuentro un bazooka... ...pues me lo cambiaré por la... ...por la PAM. Y ya está. Además la PAM tarda más en disparar y eso. Y esta... ...tiene más daño de lejos. También, ¿verdad? A ver, eh, yo creo que la gente va a estar o aquí escondida o en el polvorín o saliendo de ciudad comercio. Pues en contra gente por aquí a la espalda. Que esperemos que no. poco de madera. Bueno, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. No me gusta cómo vamos. A dónde nos hemos encontrado a nadie desde. Desde. Que hemos salido de Salty. ¡Ve! ¿Eh? No, hombre, no. No me ha dado esto, no. ¿Quién me ha dado? Este no ha podido ser. Ha sido otro. ¿Qué tiene? Un franco mejor Vale Llévate esto a ver, Chuparle la la pan Vale A ver Vale, ya lo he hecho. Ah, que se ha hecho una construcción de esa. Para, dispara. dispara. Yo no lo veo, ¿eh? está allá arriba. Pero para nada, en verdad. Mira, ya lo he hecho. Ese ¿no? ¿Qué yo no? Eh? Me cago en la puta. ¿De dónde ha salido? Lo que te ha quedado. Uh. Soma, suma, suma, suma. Eso te lo tiro yo Venga, que está recargado Está ahí, ahí, ahí está ¿Qué te ha quedado, hijo? ¿Qué te ha quedado? Mira si estoy viendo el casco No, esa te es la voy a Sí, sí, sí, para ahí, para. Toma, compañero. Por asomar demasiado. A ver, qué tiene. Que he visto ahí cosas interesantes, creo. A ver qué tiene. A ver Joder, puta Nada interesante aquí Ah, un franco mejor que el mío Eh Vale Oye, muy bien ¿Cómo voy? No me gusta nada Míralo <risa> ¿Qué vale, hace? Vale, compa. ¿Tienen mis escudos? A ver Cúrate Dame los mini escudos ¿Dónde están los mini escudos? ¿Listo? puedo recargar, ¿no? no? ¿No me deja? Vale ¿Cuántos mini escudos? Cuatro, me gusta <ríe> Me gusta Recarga esto Este iba muy de buen conductor Pero compañero no he tenido que construir a fe pero. Más que construir hay que fijarse en disparar. Que es de lo que va este juego. Eh. Uh, Por aquí no puedo pasar. Tío, tengo Ya el máximo de mil. ¡Oh! No está. Ya está. Madre mía. Felicidad. Mira ahí hay una de estos. Vamos a hacer una cosa. A ver. A hacer lo siguiente. Disparme ahora. Bien Estoy en la esquina Míralo Uff, John Wick Tengo la puntería ahora mismo Madre mía A ver Me he sacado un poco las manos porque las tengo sudaditas Se si juego con las manos sudadas A por mí, ¿no? <risas> Se ha quedado allí, ¿eh? el hippie. Es una cosa. Ahí. A ver. Eh, no. <coughs> Ahí. Yo te estoy cogiendo aquí. Ahí. Ma ¡Madre mía! Eh... Fue. A ver si puedo tirar eso ya No mis sirve es suficiente, ¿sabes? ¡Oh! Eh... No ¿Qué? Vale Eh No sé por qué esto no ha funcionado En plan, ¿por qué no me ha matado? Pero... Me da igual No me voy a quejar De no haber muerto vale para mí está aquí abajo ¿eh? lo he visto madre mía qué malo soy no puedo ser tan malo yo. ¿eh? ¡No! Vale, tranquilos. Soy <coughs> muy malo con el, con el rifle. Sí, lo sé. Estoy hecho una mierda ahora con el rifle. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Han muerto, tío? ¿Te han metido un tiraco con el Franco? Me han dicho. Tío, lo siento, tío. No. No sabía que, que habían muerto Pobrecito, ¿no? Oye, me ha da dado un pequeño lagazo ahí Antes de, me, de meterle el último francazo Pero bueno, no pasa nada Está bastante bien Bajas con escopeta Y con franco nada más Únicamente Bueno, no está mal A mí me ha gustado la partidita Yo espero que os haya gustado a vosotros también Si queréis más vídeos de Fortnite Ya sabéis, darle like al vídeo Y yo os lo traeré Así que nada no, chicos, este capítulo haya gustado. Y adiós